Estoy en la universidad. ¿Hasta ahora qué sabemos de este profesor? Kirk Langstrom. El archivo me dio a medio acabar estaba junto al código negro de Batman. Ahí hay algo gordo. Abriré los ojos y estaré preparado. Hemos logrado identificar al tío de la facultad, Kirk Langstrom. Vale, me pasaré de camino a la morgue. Malas noticias. Langstrom ha muerto. ¿Dónde puedo encontrar su despacho? ¿Langstrom ha muerto? Un momento, voy a mirar la web de la universidad. Vale, lo tengo. Su despacho está en la tercera planta del Moldown Hall. Gracias. Las puertas del balcón están abiertas. Entraré por ahí. Vamos allá. La policía no ha pasado mucho tiempo aquí. Langstrom habrá muerto en otro sitio. Esas marcas son sospechosas. ¿Qué las haría? De momento, no tengo nada. Creo que aquí puede haber algo. ¿Esto te gustaría? Voy a colarme en un laboratorio. Me encanta colarme en los sitios. ¿Incluso aquella vez en la que activaste la alarma? Perdona, pero fuiste tú. Veré si esta pista lleva a algún sitio. Cuídate. ¿Y tú? Parece que atacaron a Langstrom en su puesto de trabajo. Perdió mucha sangre. Intentó escapar y entonces el atacante lo clavó contra la pared. Langstrom pasó sus últimos momentos arrastrándose hacia ese armario. ¿Por qué no intentó marcharse? La leche. Una puerta secreta. ¿Qué escondías, doctor Langstrom? El termostato podría hacer las veces de teclado. Langstrom apuntó estas fechas. Y ahora las apunto yo. Nunca había visto un microondas así. A lo mejor sirve para algo más que para calentar la cena. Pues ya está. A ver qué secretos ocultaba este tipo. Para mear y no echar rota. El profesor muerto de Batman investigaba cosas muy chungas. La mesa de Langston. ¿Qué es esto? Un disco duro. Podría contener respuestas. Será mejor llevarlo al campanario. Eh, creo que esto ya está. Los polis se fueron muy rápido. No hubieran unas marcas en las paredes, ni un laboratorio oculto. Con un disco duro aún más oculto. Me parece bien. Nos vemos pronto. ¿La alarma incendios? ¡Me han visto! ¿Los Dementes? ¿Qué hacen aquí? La actividad de las bandas no ha parado de subir desde que Batman no está. Los Dementes querrán apuntarse a la fiesta. Habrá que darles una lección. Tengo que evitar que los Dementes le peguen fuego a este centro. alarma! ¡Muere, muere! ¡Muere! Ah, Temperatura media la que hago. ¡Eh, hey, mírame! Será mejor que no me veas. Están llegando ya los humos, colega. ¿Eh? Muy buenas. ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Qué leches ha sido aquí. Eh? Seguro que hay más... El edificio entero está en llamas. Tengo que darme prisa. Rehenes, toca ponerse a las vidas. ¡No me matéis! ¡Tengo dinero! Eso. ¡Aguien me oye! ¿Qué os parece? parece ¡Nai! ¡Nai! ¡No estás a mi altura! ¡Eres increíble! ¡Quieto! ¡No te muevas! Rompes tú también! ¡Por ¡Oh, se salgo! ¡Vamos! <risa> De camino. Todo bien. Que noche tan movidita. Voy para allá con el disco duro de Langston. Por fin.